Por nuestro servicio no solo formamos residentes de nuestra especialidad, sino que también rotan los medios de familia, trabajo, traumatología, así como estudiantes de medicina de las dos facultades de Castellón. Desde el primer día, el servicio se ha caracterizado por estar en las últimas novedades de la especialidad. Fuimos el primer servicio de Castellón en adquirir un ecógrafo que nos ayuda tanto al diagnóstico como en las técnicas intervencionistas más avanzadas. Respecto al aparataje, hemos sido pioneros en el tratamiento con ondas de choque extracorpóreas. Contamos con el equipo desde el año 2004, dotándonos así de gran experiencia en el uso de las mismas. Con respecto a la docencia, contamos con una sala específica de docencia propia del servicio, el cual está a disposición de residentes para realizar trabajos, estudios, etc. Hola, soy Jesús López Escobar, residente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital General Universitario de Castellón y estoy en mi cuarto año. Quería comentaros mi experiencia en este hospital y en este servicio. La verdad es que la valoración es muy positiva, te permite conocer distintas áreas de la rehabilitación en una especialidad que está en transversal como la nuestra y subespecializarte en algunas de ellas. El, tanto el ambiente en el servicio como, como la docencia es muy positiva y, y mi sugerencia, es que vengáis a conocernos, a, a ver qué os parece y, y nada, cualquier cosa, cualquier tipo de ayuda que necesitéis, tanto de información como asesoramiento como, como cualquier tipo de, de ayuda que necesitéis, pues aquí estamos para, para poder hablar con vosotros y conversar y que nos conozcáis. Un saludo.